Ok, muchísimas gracias, muy pero muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Es un placer saludarte, mi nombre es Henry Pineda, o más conocido en el bajo mundo como el profe Henry. Y el día de hoy tengo algo muy chévere, en realidad estoy esperando unos segunditos más para que la gente se conecte en, en, en este evento en vivo. Siempre dejo un minuto. Un minuto para que la gente empiece a conectarse y empiecen a dar sus, sus eh, comentarios. Como ya es costumbre, en estos eventos en vivo, quiero molestarte. Y me pongas en los comentarios. Eh, de, ¿De qué parte de, de Latinoamérica me estás escuchando? ¿Me estás eh, viendo en este momento? Estás viendo la charla del día de hoy. Que son patrones en Adobe Illustrator. Déjame decirte que es un tema bastante largo. Pero antes de empezar, pon ahí por favor en la cajita de comentarios de dónde me estás escribiendo. Eh, obviamente los comentarios no los puedo leer. En, en tiempo real, sino que cuando ya termine la charla lo, lo voy a leer y también voy a prepararte material de acuerdo a la inquietud que tengas esta es una clase que está, va a estar dividida quizás en dos o en tres todo depende mucho de la interactividad que tengamos con ustedes y muchísimas gracias, gracias, ya sabes comenta por favor cuando termine esta transmisión o si gustas las puedes ya compartir en este, la puedes ya compartir en este momento, ok entonces, esto es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hacer a pequeñas, apenas, perdón, a peñas, ¿qué es eso? <risa> Mil disculpas. Apenas solo son tres ejercicios. Que nos va a tomar algo así como unos 5 a 10 minutos. Ok, entonces esto es lo que estás viendo en este momento y esto que vamos a hacer. Déjame decirte algo antes de empezar. Que ¿qué es, qué son los patrones, ¿no? ¿Qué, es, qué, ¿Qué son esto de los patrones? Los, los patrones es un dibujo que se repite. ¿Sí? Ese es en esencia un patrón o un motivo, es un dibujo que se repite. El ilustrador tiene una herramienta bastante buena que la estrenó en el CS6, que realmente vale la pena hacer cosas espectaculares. Pero sin embargo, los patrones están presentes en Ilustrador desde que yo me acuerdo. O sea, no me preguntes desde qué, pero desde que yo me acuerdo. Muy bien, entonces vamos a hacer este primer ejercicio que está aquí. Es realmente súper sencillo. Voy a hacer un pequeño zoom, clic y barra, eh, control y barra espaciadora para moverme por el documento. Y ahora estoy presionando la barra espaciadora. Realmente esto es muy profesional. Tienes las herramientas de dibujo. Esta herramienta, estas herramientas de dibujo son básicas. Y las formas que ves ahí son las formas geométricas que tiene Ilustrador. Yo voy a elegir la elipse. Recuerda que puedes con clic y arrastrar crear una elipse. Pero si presionas Shift, se va a crecer en proporción. Yo voy a presionar Shift, suelto el mouse y suelta el teclado. Ahora la voy a romper a esta estructura. Vas a presionar la tecla C, la tecla de la tijera. Vamos a dar clic en la parte superior y un clic en la parte inferior. Algo que me encanta siempre enseñar en ilustradores es que debes trabajar obligatoriamente con la herramienta de la flecha negra. Así que vamos a dar un clic aquí sobre el trazo para colocarlo más o menos por aquí. Esas líneas magentas que se están dibujando se llaman... Este... Líneas guías y están puestas en ilustrador desde la versión CS6. Clic y arrastrar para seleccionar los dos objetos. Voy a seleccionar de nuevo esto y lo puedes poner de mente donde quieras. ¿sí? Esto, es, esto es interesante. Ahora en el panel de trazos, voy a colocarle un color. Le voy a poner un color, perdón. Así que voy a dar un clic aquí sobre el trazo. Clic, puede ser este rojito. Clic y arrastro. Y aquí puede ser este verde. Estoy utilizando teoría de color, por si acaso. ¿no? Clic y arrastro para seleccionar los dos objetos. Y acá arriba, en el panel de trazos, vamos a hacerlo un poquitito más grueso. Ahora, si quieres rematarlo bien, para que no te quede recto esa estructura, clic aquí, ok, y mira lo que te está quedando. Si gustas, también puedes rotarlo, sí, también puedes rotarlo, control Z, o también lo puedes achicar un poquitito más, ¿no? O acercar, perdón. Muy bien. Cierro el panel de trazos, clic y arrastro para seleccionar otra vez los dos objetos, y el principio fundamental para crear un patrono es este. Selecciona los dos objetos, el primer paso, y el segundo lo arrastras dentro del panel de muestras. Ahí tienes un más dentro de un círculo verde y significa que ya está adjuntado, que ya está creado. Ahora lo único que tenemos que hacer es crear un rectángulo de cualquier tamaño. Puede ser una con color de relleno, no? puede ser una eh, un vestido, una gorra, una camiseta y con un clic lo vas a aplicar. Así de sencillo y así es como se trabajan los patrones en Illustrator, ¿Ok? Esto tiene algo interesante. Por ejemplo, ya es la maravilla de CS6 o desde CS6, es dar doble clic aquí. Das doble clic, voy a hacer un pequeño zoom. Tienes las opciones de motivo. La primera opción que tienes aquí es la herramienta de inclinación. Es decir, con clic y arrastrar, puedo manipular de una mejor manera ese patrono y salen cosas espectaculares, digamos que te gusta ahí, ¿okay? pero también tienes las opciones de inclinación o las opciones de, de, de patrono, prueba con estas dos que realmente son espectaculares, asimismo tienes el tamaño del, del ladrillo, el tamaño del, del, del, del patrono que quieres ejecutar en este momento, y un largo etcétera que te dejo para que puedas practicar sin ningún problema, voy a dar clic acá arriba donde dice hecho, y ahora tenemos este tipo de estructuras, Mira qué sencillo que es trabajar con esta, esta parte de lo que son los patrones. Algo muy importante es que también se puede hacer con imágenes y eso te lo dejo para la siguiente lección. Recuerda que esto solo es, hoy es el abrebocas nada más. Siempre trabajando por el momento con elementos o con figuras de diseño. Y esto es lo que vamos a hacer con figuras geométricas, lo que vamos a hacer el segundo ejercicio. Te recuerdo que el día de hoy solo son tres ejercicios nada más. Así que voy a hacer un zoom. Ya he dibujado esto que está aquí. Con, eh, como lo hice con la herramienta del rectángulo, simplemente clic y arrastrar presionando Shift. Ahora seleccionas con un clic o con clic y arrastrar. Para generar este tipo de estructuras, obviamente tenemos que eh, rotarla. Para rotarla existen dos formas: la primera te vas a la parte superior, clic y arrastras, y a lo que estás arrastrando presionas la tecla de Shift y se va a ir en 45 grados. Control Z. La segunda forma te la recomiendo para que practiques un poquito más con las herramientas de Ilustrador. Y es, en la barra de herramientas, presionando la tecla R o eligiendo la herramienta de rotar. Doble clic para activar las opciones de rotación. Vamos a elegir 45. Ok. Mira, te ha quedado muy bien. Otra forma muy chévere, ya que has creado esta primera parte que está aquí, es trabajar con otra herramienta que es bastante interesante, que está desde que me acuerdo en Illustrator que es la herramienta de la escala. Doble clic. Aquí, donde dice escala, vamos a hacer 120. Y vamos a poner copiar, es decir, me va a dar una copia del primer objeto con el que estaba creado. Ok, presiona la flecha negra o la tecla V en el teclado, la tecla B pequeña en el teclado. Con clic y arrastrar de los dos objetos. Y puedes tranquilamente, mira, aumentar el tipo de trazo sin ningún problema. Pero si ya estamos en trazos, también puedes elegir la opción que dice línea discontinua. Esto te puede quedar realmente súper bien. Un tipo de trazo espectacular. Por el momento no lo vamos a dejar ahí. También te recuerdo que en la parte superior tienes en, el, en la barra de opciones. Por cierto, estoy trabajando en un, un, en un área de trabajo personalizada. Que si estás en la versión 2017, 2018, en adelante, tranquilamente puedes cambiar por la clásica. no, Por la clásica, pero esta es la que yo he personalizado. Acá arriba en el panel de control puedes cambiar también el tipo de remate. Oh, me gusta esto. Mira, qué interesante, ¿no? Wow. Ok, vamos a dejar el tradicional, ¿sí? El que viene por defecto. Ok, eh, voy a hacer esto. Voy a seleccionar el, el, el primer cuadradito que está. Doble clic. Lo voy a checar un poquitito más, ¿sí? Porque la verdad está muy, muy pegado al primero, ¿no? Ya, eso, lo voy a dejar ahí me quedo súper bien. Ahora seleccionas los dos objetos. Te vas otra vez al panel de muestras y clic y arrastras. Y eso es prácticamente todo lo que tienes que hacer. Te, eh... Consejo no te vas a demorar muchísimo sí, Muchísimo en eh, Pensar el tipo de patrono El resto lo pone ilustrador, tómate el tiempo necesario Para que puedas bocetar y con un clic Toma, ahí está tu Patrono, pero vamos a dar doble clic Para editarlo, obviamente ¿sí? Vamos aquí Siempre tienes que trabajar con esta herramienta, es una maravilla Ok, selecciona los dos objetos También lo puedes achicar desde aquí no, Con Aldi Shift al mismo tiempo También lo puedes achicar, pero esta herramienta que está aquí es una maravilla así que la voy a achicar de acuerdo a mi conveniencia en este momento la voy a dejar por acá nomás, solamente, no me voy a complicar en el patrón, la voy a dejar por ahí o quizás por ahí bueno, ya depende mucho del tipo de estructura que quieras hacer, vamos a dar clic en hecho y tienes ya otro patrón bastante diferente mira, aquí tienes un modelo y aquí tienes otro modelo, está bien realmente vale la pena y vamos con el tercero y ya para terminar la sesión del día de hoy y es hacer este tipo de estructuras que estás viendo. Eh, visualmente se ve bastante agradable, pero hacerlo es mucho más chévere. Así que manos a la obra como yo suelo decir. Vamos a hacer un pequeño zoom. Aquí parte la estructura. Sale un poco complicada al principio, pero en realidad no lo es así. ¿Qué vas a hacer? Súper sencillo. ¿eh? Seleccionas con un clic la herramienta del rectángulo, clic y arrastras. Para seleccionar o para crear un rectángulo perfecto. Antes que nada voy a borrar esto. Déjame decirte que con un clic también puedes darle eh, dimensiones. Por ejemplo, 2 uh, centímetros, 3 centímetros, lo que quieras. ¿okay? Clic y arrastro presionando Shift. Sumo hacia atrás. Eh, voy a cambiar el color del trazo para que no se vea todo negro. Así se vea algo más elegante con el gris. Clic y arrastro. Alt y Shift al mismo tiempo para duplicar. ok Presiono la tecla a en el teclado o la flechita blanca, clic y arrastro, selecciono los dos objetos. Y con la flechita blanca, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón, la flechita hacia abajo, 6, 7, 8, las veces que quieras hacerlo. Flechita del teclado, flecha hacia abajo. Flecha negra de nuevo, seleccionas esto que está acá, duplicas con Alt y Shift. Perfecto. Voy desde acá abajo, arrastro hasta que se unan las dos líneas. Presionas la tecla A en el teclado Y esta parte es chévere porque vas a hacer esto Mira, clic y arrastras Y lo vas a mandar hasta que tope Efectivamente hasta que topen las dos líneas Voy a poner control Y Control U para desactivar las líneas guías inteligentes Y ahora voy a manipularlo un poquitito más Esto sí nos va a demorar un poquitito de tiempo, mira Porque tiene que coincidir Estoy haciendo coincidir justamente en el vértice que está acá Ya está Control eh, zoom hacia atrás es Alt, control y barra espaciadora Hacia la izquierda y hacia la derecha Zoom hacia adelante ¿no? Barra espaciadora, control y Con la herramienta de la línea que está aquí Que es muy poco utilizada Vamos a hacer esto Clic y arrastro para unir segmentos clic Y arrastro hasta acá ves Y clic y arrastro hasta acá Como te decía hace un ratito Visualmente se lo ve chévere Pero hacerlo es más bonito todavía le puedes poner color, pero no te preocupes. En la siguiente lección le vamos a poner color. ¿Qué haces en este momento? Clic y arrastras. Y lo colocas. Ya está. Listo. Se fue. Creamos un rectángulo. Y... y, y, y perdón. Acabo de poner en el trazo. Mil disculpas. Clic aquí. Ahora ya lo tienes. Ahora aquí. Aquí. Y, y no se me ha colocado. Perdón. Mil disculpas esto sí es una falla de origen, ¿no? clic y arrastro y lo coloco aquí, perfecto clic aquí y ya está, listo, se fue Doble. ahora si te das cuenta hoy oh, aquí hay un pequeño problema si sí, no hay estas uniones, como que no está bien ya sabes, doble clic seleccionas la herramienta de motivo y vamos achicando un poquitito esto, para que se puedan superponer o agrupar eh, o ceñir los objetos, eso es clic en hecho esta herramienta o esta o estos ejercicios de patrones tiene dos cosas fundamentales. Primero, la herramienta que estamos viendo, ok. La herramienta que estamos viendo, que es las opciones de motivo. Y la segunda, y con esto muchísimas gracias, es por ejemplo, yo voy a seleccionar este patrón que está acá, es trabajar con la herramienta de la escala. Yo te recomiendo mucho que trabajes con la herramienta de la escala, porque tú puedes aquí escalar trazos y efectos. Okay, digamos que yo quiero hacer más pequeño esto, digamos al 30%. A lo que de 30% de clic en OK se va a achicar el motivo. Clic y ahí está. Vamos a, vamos a probarlo de nuevo. Le voy a quitar la opción que dice no escalar trazos y efectos. 30% y clic en okay. OK. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver Dios mediante la semana que viene? Este tipo de efectos, o mejor dicho el siguiente en vivo. Este tipo de efectos. El principio sigue siendo el mismo, trabajar con figuras geométricas dentro de Illustrator, ¿Ok? Y esto es lo que vamos a ver. Como te digo, me voy a extender algunas charlas, algunas sesiones en vivo. Estoy muy emocionado y te invito realmente a que me puedas seguir en todas mis redes sociales. Me encuentras como el profe Henry Pineda en la fanpage estamos saliendo en vivo. También quiero invitarte a mi canal de YouTube para que te suscribas, actives la campanita... Porque estoy subiendo un tipo de contenido en la fanpage y otro tipo de contenido al canal de YouTube. Y quiero que realmente me sigas y me apoyes en todo lo que estoy haciendo. Por favor no te olvides de comentar, de compartir e de invitar a más amigos para que no se puedan perder estas charlas en vivo. Se despide y te agradece de todo corazón tu amigo y servidor Henry Pineda que tengas un hermoso día, una hermosa semana y un hermoso año porque recién está empezando el 2020. Muchísimas gracias, cuídate, chao chao.